Ya nos vamos directamente a, ¿A charlar con Felipe Maidana. ¿Ya Felipe? ¿Está Felipe, Sí. Ay, madre ¿qué mía? vas a almorzar hoy? ¿Ya sabes? ¡Ay, Dios mío! A ver. Chicos, sí, gracias, compañeros. Bueno, sí, ya eh, pasado el mediodía, ¿no? Prácticamente, así que estamos ahí a punto ya de desgustar las empanadas tafinistas, sí. las empanadas tafiseñas. En minutitos más nos dicen ya van a estar llegando, ya van a estar saliendo. Así podemos este, desgustar, podemos probar, ¿no? Por supuesto. ¡Ay, qué rico! Sí, sí, sí, sí. ¡Qué rico! Sí. Si sí, no, qué rico, digo, Felipe. <risa> Te digo hasta ahora, a decir. Pinta el hambre. <risa> empanada, Felipe, y la cordura la perdemos, <risa> pero al, al instante la perdemos. Sí, está vieron, pero no se puede, no se puede. En diciembre <risa> es imposible, pero bueno, jornada muy linda, jornada hermosa, eh, bueno, los músicos... Eh, que siguen allí interpretando sus canciones, recorriendo las páginas del Cancionero Popular Argentino, eh, bueno, amenizando esta jornada, cielo parcialmente cubierto ya desde hace un par de horas, pero está lindo, ¿no? Nublado, lindo... 18 la temperatura, 18 la térmica. Bueno, queremos agradecerle en forma especial a la señora Andrea Palava, que siempre nos recibe muy bien, se hace un tiempo para dialogar con nosotros. Es la directora de turismo del municipio de Tafir del Valle. Nos va a contar mayores detalles, cómo se preparan para recibir los visitantes, cuáles son las expectativas para este verano 2023 y cómo se preparan para el festival de mañana. ...y para el Festival del Queso. Andrea, gracias por recibirnos, gracias por estos minutos. Estamos para la Primera del Norte, lb 7 Radio Tucumán. Bueno, ante todo, bienvenidos. El placer de recibirlos acá en la Casa del Turista como la conocemos... ...pero en definitiva es la casa de todos, porque siempre hay algo que nos congrega. Hoy las empanadas, la muestra artesanal que tenemos acá también... ...siempre hay un motivo para visitarnos para visitar Pasí del Valle, porque eso es lo que queremos, nos hemos preparado con muchas energías, con mucha alegría, hemos puesto todo, todo, este y el corazón, por sobre todas las cosas, para esperarlos a cada uno de ustedes, que vengan a visitarnos, a conocernos, a redescubrirnos también. Bueno, las propuestas son lógicamente variadas, hay de todo un poco, pero sin lugar a dudas, el fuerte de este fin de semana, por sobre todo, puntualmente, es el Festival de la Chucha, que después de un par de años vuelve al ruedo recuperando todo lo que son las actividades de calendario. Ustedes saben que el municipio del Valle, a través de la gestión de Francisco Caliba, que es este, el intendente de nuestra ciudad, se viene trabajando arduamente en acompañar todo lo que el Valle ya ofrece de por sí, un oferta estable, aquellos atractivos que presenta el Valle Calchaquí, el partido del Valle puntualmente, pero sabemos la importancia y, y cómo traccionan de pronto los eventos. Puntualmente la fiesta de la chucha, que es este fin de semana, con mucho orgullo podemos contar que, que está todo listo ya para que este sábado y domingo nos podamos encontrar en uno de los eventos más importantes que tenemos en los gafinitos. Aquella vieja de fiesta de la chucha que nacía un 25 de mayo, entre nieve, cuentan algunos de los vecinos que participaron de esta fiesta y que se recuperó para el calendario de, de verano. Hoy ya va que va por una nueva edición en donde la doma, la destreza criollas, eh, los máximos exponentes del folclore argentino van a estar presentes, va a haber homenajes, va a haber paseo artesanal, comida típica también, eh, porque así somos los afinitos, muy generosos. Entonces queremos compartir con ustedes todo lo que tenemos. Eh, recordamos este fin de semana la fiesta de la chucha. Sábado y domingo, ¿no? Horario nocturno a partir de la 21, 22. A partir, sí, ya de la nochecita, 8 de la noche, vamos a estar comenzando, 18.30, hacemos la ofrenda a la Pachamama, como en cada evento tradicional que nosotros hacemos pidiendo permiso a la Madre Tierra para que nos bendiga especialmente en las fiestas eh, que tienen que ver con con esto, con la tradición por sobre todas las cosas. Eh, vamos a hacer todo el acto protocolar como corresponde y si sábado y domingo ya por la noche a festivalear. Empezamos a ese horario, pero no sabemos a qué hora termina. ¿no? De acuerdo a las estadísticas, a los números que ustedes manejan aquí, lógicamente, bueno, ¿cómo ha sido hasta aquí, hasta este momento? ¿Cómo van evaluando lo que es la temporada en materia de turismo, en materia de la llegada de la verdad que en este sentido estamos muy contentos, un poco ya lo anticipado en las reservas, las consultas que venimos recibiendo por sobre todas las cosas durante eh, el fin de año, los últimos meses del año pasado, eh, ya hemos conocido los números que, que se van dando, no, ya los resultados, esos primeros resultados de esta primera quincena del, del mes de enero. Eh, muy contentos además porque se ha recuperado este turismo extranjero que ha comenzado a llegar al Valle eh, después de todo lo que ha sido la pandemia, y que para nosotros es un orgullo, porque sabemos lo que ha sido el valle como destino turístico significa en otros países, eh, y hoy escuchar gente que viene de otras partes del mundo a conocernos, y por supuesto que es algo que nos enorgullece. Así también son las expectativas para lo que queda del mes de enero, y por sobre todas las cosas febrero, para lo que se viene con la fiesta del queso, que así como sugerencias ya lo decíamos, poder hacer una reserva previa con al menos... Eh, tengan presente que esta fiesta el queso va a tener cinco noches, sí. no cuatro, cinco noches, lo que va a hacer que muchos ya se aventuren a hacer una reserva por semana completa. Así que para que no tengan sorpresas, hagan con anticipación la consulta, la reserva en los alojamientos. Bien, perfecto. Eso se te iba a decir, nos vamos proyectando un poquito ya a futuro. Ustedes ya vienen trabajando en esto, lógicamente, eh, en mes de febrero. Eh, un día miércoles va a arrancar, ¿no?, la fiesta del queso. Bueno, ¿cuáles van a ser las principales características? Mis compañeros en el estudio, por sobre todo, están interesados en lo que va a ser la fiesta del queso para poder venir, presenciar y participar. Bueno, ustedes saben que la fiesta del queso tiene como muchos ingredientes que la hacen particularmente única. En esta oportunidad ha sido una decisión del Intendente llevar a cinco noches la fiesta del queso, por eso arrancamos el miércoles 8 de febrero hasta el domingo, cinco noches festivaleras, en donde van a estar aquellos exponentes del folclore argentino que nos congregan en cada en cada evento de la temporada. Bueno, también lo vamos a tener en la fiesta del queso. Esta fiesta del queso que va a presentar por un lado todo lo que es una cartelera artística de primer nivel, pero también vamos a tener paso artesanal, también vamos a tener comidas típicas. También el sábado y domingo va a haber doma, desfiles de ollas, desfile gaucho. Y atención porque este año también vamos a tener un desfile de carrozas alegóricas por la fiesta del queso. Porque ustedes ya se habrán dado cuenta que en cada fiesta del queso siempre está presente en la comunidad. Que es aquella que vio nacer esta fiesta del queso en el pasaje Canamico, cuando todo surgía para ayudar a la cooperadora de la escuela número 28, que hoy es una escuela que tiene más de 100 años. Así nace esta fecha del queso y eso sí la impronta que queremos que, que siga, que no se pierda. Por eso esta fecha del queso con este desfile de carrozas va a presentar una temática particular que son los deportes de mi valle. Todas aquellas prácticas deportivas que se realizan en Tacina del Valle van a exponer a través de una carroza alegórica ese deporte que nos congrega como comunidad, como vecinos que somos. Eh, también hay que destacar que hay deportes ancestrales que se practican y todo eso hace que la fiesta sea única, por eso los esperamos desde el miércoles durante todos los días van a tener actividades, sobre todo el fin de semana, todo el día así que más con razón hagan las personas Andrea, ¿qué número sería de festival, recordamos? 53 años ya de la fiesta del de que y arrancamos el miércoles ya con la presencia de Abel Pinto. Bueno, pues, felicitaciones por el trabajo que viene llevando adelante Durante todo el año, sabemos, me ha tocado acompañarlos En distintos lugares de, de Tucumán También estuvieron en una feria importante de Buenos Aires Promocionando lo que es Tafí del Valle eh, Somos todos, como dice eh, el eslogan Y bueno, felicitaciones por tu trabajo Y el de todo tu equipo Y gracias por recibirnos siempre también Por favor, nosotros somos unos agradecidos En esto, como dice nuestro eslogan ¿no? Tafí del Valle somos todos Y no podríamos presentar ...una temporada de verano si no fuera por el acompañamiento de todos... ...en ese sentido, estoy hablando del superior gobierno de la provincia de Tucumán... ...a través del gobernador, a través de la Jefatura de Ministros de, de Nación... ...a través del Ministerio de Turismo de Nación... ...que la verdad eh, son más que autoridades ya como amigos con nosotros... ...somos familia los del turismo... ...agradecer al Ente Tucumán Turismo también, a su presidente Sebastián Jovelina... Eh, ...agradecer a los Ministerios de Salud a los ministerios de seguridad, porque junto a ellos es que se arma una temporada de verano, por eso que el Intendente a través de, ...del municipio ha reforzado también con la creación de la defensa civil municipal... ...de la policía municipal turística para garantizar y brindar cada vez... ...una optimización en los servicios turísticos que se ofrecen. En esta materia, seguridad, salud, hablando porque ustedes en ...el movimiento que tiene TASI y queremos que realmente la gente... ...viva unas buenas vacaciones. Por eso agradecidos de todos... ...y a su vez esperando que todos puedan venir y disfrutar TASI del Valle. Si no es en esta temporada de verano... Sepan que ya tenemos un calendario de actividades presentados hasta Semana Santa, se viene la fiesta del artesano en marzo con el chaqueño Palavecino, se viene Semana Santa con Vida y Pasión de Dios Hombre, la fiesta del agricultor, la fiesta del lazo y toda esta información y la que va surgiendo durante la temporada de verano la van a encontrar en las páginas oficiales del municipio de Taxi del Valle, en las redes sociales. Así que síganos, dennos like y vengan a pasar unas lindas vacaciones en Tocí. -toc. Andrea, muchas gracias. A Muy amable. Bueno, la palabra de Andrea Tolaba, quien es la directora de turismo de la Municipalidad de del Valle, una mujer que trabaja y mucho, que trabaja mucho por el arte, por el turismo de los valles caltaquíes, que defiende y difunde de la mejor manera estos lugares. Una mujer, le decía, trabaja todo el año, y ese trabajo se ve reflejado en la temporada de verano, por ejemplo, y también así para Semana Santa y en la temporada de invierno. La palabra de los protagonistas a través de los micrófonos de LV7, la radio de los Tucumán. Muchísimas gracias Felipe, gracias por toda la información, gracias por tener como bien decías el testimonio de los protagonistas. Gracias a ustedes chicos, muy buena jornada. Hasta, Hasta mañana. Ah.